Conseguimos unos tamaños más que la, que, la vez, pasada. que la semana pasada. Bueno, que Sergio no pudo venir. Hoy, acá vamos manejando con Sergio. Y lo van a conseguir hoy. Eh. Hoy sí, hoy, hoy, no, hoy, hoy, es el día, hoy es el día. Bueno, ahora le vamos a tener a la playa. Creo. Bueno, acá estamos ingresando al pesquero la balandra. Está tranquilo el río, El río, el río está crecido, es hermoso, ¿eh? para tirar la embarcación. Miren qué lindo lugar para la gente de Brizo. Puede venir a disfrutar. La plata, encenada. Esto es Balneario La Balandra. Todo muy limpito, ¿eh? Limpito, ordenadito. Ordenado. Muy lindo, ¿eh? Esto es La Balandra, ¿eh? Acá tienen los baños. Miren, los baños, públicos. app nos va a poner la luz. Y miren qué cre... Mira que justo llegamos, Miguelito, con el agua. No, mejor imposible. Para tirar la embarcación. Sí, así ¿Puedo? tranquilito, pescaba bien. Sí. de la fondo se pesca la peña. bien.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 ¡Qué doblete! ¡Qué pozo tenemos! ¿Eh? Bueno, acá venimos con Sergio. Con otra linda corvina ah, chiquitita, con devolución. Esta va para devolución. Vamos, esta va de devolución, ¿eh? Baja la calle Bien. Miguelito con otra más. Muy buenas corvinas estamos sacando frente a la Holanda a 3.000 metros. A ver, Miguelito. Mira, mira qué buen tamaño. Vamos. Bien, Miguel. Corvina. Bien ahí. Espectacular, eh. ¿Cómo cambió? Eh, mira qué corvina. Hermosa. Bien, bien. Muy lindas corvinas, Miguel. ¿Se filma la hora?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 hay tantas. Viene Miguel. Viene, viene, viene. Viene acá, chica, eh. Bueno, bueno. Con devolución. Bien, linda, linda. Ahí Anita. Anita también. Bien ahí, Miguel. Seguimos, vamos, vamos con más Vamos con más, vamos con más Vamos mucho Bien, me vas bien Mirá, mirá Mirá Sí, sí, estoy viendo Vamos acá. Mirá, bien. mirá. Oh, mirá qué corvinita, mirá Qué buena, che Mirá, mirá qué corvinita Esta sí, esto es lo que me gusta, eh Dije sí, es que era buena, Miguel Qué buena, che Mirá, qué corvina. Espectacular, eh. Muy buena corvina. Nada que ver con la sí, semana no pasada, eh. Los tamaños. Una bueno. A ver Sergio. Bien, Sergio. Sí, esta, esta no, esta Miguel es buena. Esta Miguel, mirá. mirá. Sí, sí, sí, estamos viendo. Esta. Todavía lo sumó. Mira. Una colmita hermosa. Bien, bien. ¿Estás que ¿Estoy filmando